le gustaría poder monitorear los altibajos de su proveedor de servicios de Internet. Intermon, es un grabador de Internet rápido, de bajo consumo y fácil de usar, que hace seguimiento de cuántas veces y durante cuánto tiempo se cae su conexión, permanece conectado, o apagado. Seleccione el adaptador, frecuencia de muestreo, y encienda el servicio. Intermon supervisará 24-7, incluso si cierra la aplicación. Mientras tanto, observe el rendimiento de la red con los gráficos RPS interactivos, en tiempo real, o por día. Vea los datos grabados, filtrelos por eventos, por fechas. Haga mantenimiento eliminando registros antiguos. Analice las estadísticas globalmente usando la tabla de resultados generales, o dentro de un rango usando el selector de fechas, y viendo las gráficas interactivas circular y de barras. Liste todas las redes monitoreadas, administrelas eliminando las antiguas, o vea sus respectivas gráficas de respuesta, registros y estadísticas. Y con Intermon Pro puede exportar los registros y los datos estadísticos en un archivo de texto delimitado. Tenga la evidencia de su red en sus manos. Use Intermon.